Muy bien. Ah, a ver, a Noelia. Noelia, ¿con quién más está? ¿Con quién más? Con Luis, Ignacio. Hola, Luis Ignacio. gusto en conocerte, Luis Ignacio. A ver, ¿quién más está ahí? Joaquín. Joaquín, ¿eres tú? Joaquín. Hola, Joaquín. Bienvenido. A ver, por aquí tengo otro nombre, dice Ricardo Ricardo Serna. ¿Es Ricardo? ¿Ricardo, eres tú? ¿Estás ahí? ¿Estamos... Ricardo. Muy bien, hasta que Ricardo se pueda conectar bien. Muy bien, chicos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bien. Bien. Bien. Bien. Ah, ya. Están bien. Muy bien. Sofía, ¿estás bien? Dile, gracias. Sí, gracias. Muy bien, Sofía. Joaquín, ¿todo bien? ¿Todo sí. bien, no? Sí. Perfecto, Joaquín. Muy bien. María Paz y Sam, ¿todo bien, no, chicos? Sí. sí. Muy bien, muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, hoy día... Les damos la bienvenida en el Museo de Historia Natural. Nos estamos conectando todavía por internet, pero ya en, esperamos que muy pronto podamos abrir nuestras puertas en el museo y poder tenerlos a ustedes ya presencialmente. Pero por ahora vamos a seguir con los talleres virtuales. Bien chicos, mi nombre es Ángela, yo soy del Museo de Historia Natural y hoy día les vamos a presentar el taller de la Selva Sujaguá. Este taller está organizado por los chicos de mastozoología. ¿Usted sabe, ustedes saben lo que es mastozoología? Es, esto era um, una parte. Chicos, ¿saben ustedes qué significa mastozoología? No, yo no. Ya, No. explico, no. les explico. Mastozoología significa el es una rama de la biología que estudia a los mamíferos, y dentro de los mamíferos vamos a encontrar al jaguar, el rey de la selva amazónica. Entonces, ahora les voy a presentar a, la, a su miss su miss es Elizabeth, ¿bien? Eli, le pueden decir Eli o Miss Eli, no hay problema. Elizabeth es justamente Bien. del departamento de mastozoología y ella les va, a hablar, les va a hablar sobre este mamífero, sobre este jaguar. ¿Y por qué estamos hablando? Oh, Porque el, el mes pasado se celebró el Día del Jaguar. Y hoy día vamos a conocer un poco más sobre este gran feliz. Muy bien, Eli, bienvenida. Los dejo con ella. Hola, ¿qué tal? Buenos días con todos, muchachos. Uh, bueno, voy a comenzar con la exposición. Voy a presentar mi pantalla. A ver. Sí se me escucha claro, ¿no? Ángela, ¿me escucha? Sí, sí te escucho. De, de internet. Ah, no, ya, ya, sí. Bueno. Ahora. Ya. Bueno, entonces, este voy a comenzar a compartir mi, mi pantalla y voy a comenzar con la exposición del jaguar. Y a ver, vamos, a ver... <coughs> Comencemos. Bueno, antes que nada, buenos días con todos muchachos. Mi nombre es Elizabeth y en esta ocasión el Departamento de Mastozoología y el Área de Educación Ambiental del Museo de Historia Natural van a presentar de la selva su jaguar, cuyo nombre eh, taxonómico del jaguar es Pantera Honga. Eh, a ver, ya. Bueno, para comenzar, Vamos a preguntarnos quién es el jaguar. El jaguar, también conocido como torongo o uturunco en quechua, es un carnívoro. Un carnívoro es un animal que le gusta comer carne, solamente carne, y es un felino, un felino igual que nuestros gatos, solo que el jaguar es de el género pantera. Es el felino más grande que tiene el continente americano y es el tercer felino más grande del mundo, después de el tigre y el león. El jaguar, como sabemos, siempre ha sido considerado un ícono en la cultura latinoamericana, siempre ha sido considerado una divinidad, sim eh, simbolizando lo que es tanto fuerza como valor. ¿Dónde vive nuestro amigo el jaguar? Pues los jaguares se encuentran distribuidos desde matorrales desérticos, eh, desde los, hasta los bosques nublados, ¿no? Desde Nuevo México, como vemos acá, hasta el norte de Argentina. En nuestro Perú lo vamos a encontrar en estos departamentos que vemos acá, aunque sea un poquito chiquito, pero ¿dónde lo encontramos? Pues lo encontramos en Cajamarca, eh, San, eh, Cajamarca Amazonas, San Martín, ¿no? este, Loreto, eh, Ucayali, Madre de Dios... Eh, lo encontramos también en Huanco, en Pasco, en Cusco y en Puno. ¿Y qué ecorregiones son las que habita nuestro jaguar? Pues vive en lo que son las yungas, lo que es selva baja y también la sabana de palmeras. ¿Y cuánto es su rango de, de altitud? Pues vive desde los 1500 hasta los 1900 metros sobre el nivel del mar. Ahora vamos a ver algunas características que que nos permiten, que podemos observar en, ja, en el jaguar, que, las, que es la pantera onca. Pues, ¿qué podemos decir? Que el jaguar tiene un cuerpo muy delgado y las extremidades son musculosas. Eh, sus patas están armadas de unas garras letales que le ayudan a, tener, a dar grandes saltos. Su cabeza del jaguar es robusta y tiene los ojos, eh, los ojos grandes. Sus orejas son pequeñas, eh, sus caninos, ¿no? sus dientes, sus colmillos son largos y muy fuertes. Respecto a, a, a su coloración, podemos, a, respecto a su pelaje, ¿no? que es lo que podemos ver acá, ¿qué se, qué se observa? Pues que ellos te presentan un pelaje cortito, ¿no? su coloración es como un amarillo eh, rojizo y se van a caracterizar porque presentan estas manchas. Estas manchas reciben el nombre de rosetas. Son unas manchas circulares, que como vemos acá, el centro es de un tono más, más oscuro. Ahora, en el centro observamos que aparecen pequeños puntitos negros y el, el, fuera del círculo son las manchas más gruesas. ¿no? Tienen como que puntitos más, los puntos son más gruesos. Entonces, estas rosetas son muy importantes porque son como su patrón de identidad. Su pancita del jaguar, eh, tanto, como que, tanto como su mentón como su cuello, son blancos y se encuentran tupidos de, de pequeñas manchas negras. Ahora, su colita también presenta manchas negras y en la parte terminal presentan este, a, anillos o bandas más oscuras. Eh, el jaguar tiene una pequeña curiosidad, ¿no? De que presentan el famoso melanismo siendo de color negro. Donde sus manchas, o sea, vemos aquí sus manchitas, son apenas visibles. Este es un jaguar melánico que también lo llaman pantera. Ahora, como les dije, las rosetas son un patrón de identidad, son propias de los jaguares, ¿no? Eh, que tienen un patrón, son como un patrón único que identifica a cada uno de estos animalitos. Entonces, ah, ¿me siguen por ahí muchachos? Aló, hay alguna pregunta? Sí, Me siguen, por ahí? sí. Ya, entonces este, continuamos. Entonces estamos viendo de las características que presenta el jaguar, ¿no? Como les dije, presentan unas rosetas que son circulares. Son unas estas rosetas que son circulares que son este características de los jaguares. Presentan también tienen se caracterizan porque tienen una potente mordida, una mordida. Parecen el otorongo. Claro, también le dicen otorongo, ajá, en la selva le dicen el otorongo. Su mordida es muy, muy poderosa. Ahora, una característica que también puedo comentar acá es que ellos, eh, los, los felinos, tienen el famoso, una, una visión binocular. Tienen una visión, este, tienen una membranita, una membranita en el ojo que le llaman tapetum lucidum. Esta membranita que tienen en, en el ojo, ¿no? Que está detrás de su retina, les permite ver a ellos en la oscuridad. O sea, ven, ven en la noche. Aquí les presento a tres felinos que tenemos. Tenemos al puma, al leopardus pardalis y a la pantera onca. El puma, este es el os, o, ocelote o tigrí, tigrillo y este es la, el, la, el, el, el jaguar, ¿no? Eh, Acá les presento estas tres imágenes para que nosotros podamos comparar. Si se dan cuenta, el puma no tiene manchas, no, no tiene estas, eh, estos circulitos que sí tiene tanto la pantera como el leopardo. Pero eh, una diferencia entre lo que es la... para poder diferenciar un jaguar de un tigrillo, vemos que las manchas son diferentes. El tigrillo tiene manchas que son ovaladas. Mientras que la pantera tiene manchas que son circulares. Además también que el leopardo espardalis es más pequeño, ¿no? Es pequeño en comparación al puma con la pantera. Eh, acá por ejemplo, ¿no? Les muestro, ¿no? Estas son este, las, eh, las manchas que presenta el tigrillo, miren, son ovaladas. Y el puma, el, eh, perdón, el jaguar tiene este, las, eh, las manchas que son circulares o, o rosetas que le llaman. Ahora, un puma y un jaguar también podemos diferenciarlos en cráneos, ¿no? El puma, por ejemplo, tiene su, su perfil nasal, o sea, por, por acá su naricita es convexa, mientras que del jaguar es cóncava. Y una diferencia notoria eh, que nosotros podemos ver son en cuanto a los caninos, ¿no? Los caninos son los dientes, este, estos dientes más grandes, miren, que tienen acá los felinos. Eh y, es, y justamente es por lo que al jaguar este lo capturan, ¿no? Para el tráfico y el gal, porque sus, sus caninos son bien largos, son bien fuertes, son, eh, son, gran, eh, son largos y fuertes, y, y son acá como si fueran este, su raíz, ¿no? Su raíz es abultada, mientras que el canino de un puma es más pequeña, más, es un poco más pequeña, es sólida y es fina, ¿no? Es delgada. Y bueno, y de un tigrillo es más, más pequeñito, ¿no? Más chiquitito. Ahora, otras características, ¿no? que podemos comentar de, del jaguar es de que eh, el jaguar, eh, en cuanto a su alimentación, ¿qué podemos decir, no?, que ellos cazan de día si es que hay presas disponibles, eh, detectan, tienen la capacidad de, de detectar el olor de sus presas a largas distancias, son carnívoros estrictos, ¿qué quiere decir esto?, ¿no? que exclusivamente comen carne comen mucha carne, comen, comen lo que puedan este, cazar. Ellos cazan solitarios y a la vez son eh, oportunistas. Su, ¿Qué es lo que comen? Alrededor de su dieta que incluyen, ¿no? 87 diferentes animales, entre 87 a 80 especies de animales. Como les dije, los jaguares eh, se caracterizan porque tienen una mordida tan potente que de un mordiscón mata a su presa tanto así que sus dientes, ¿no? Su mordida perfora el cráneo de su presa. ¿Qué también comen? Pues ellos ¿qué comen, eh, comen venados, capibaras, sajinos, guanganas, e incluso caimanes o anacondas adultas, ¿no? Comen reptiles, comen peces y comen todas todo las cositas pequeñas que pueden ver por ahí, ratones, ¿no? ¿Y qué más podemos decir de aquí? Que el jaguar tiene, eh, le gusta nadar. A diferencia de nuestros gatos, que, que no les gusta el agua, al jaguar sí le gusta el agua, ¿no? Y es en el agua donde caza peces, tortugas y hasta pequeños caimanes. En cuanto a lo que les dije de la mitología, el jaguar siempre simboliza poder, valentía, y su rugido es un presagio de lo que es la fertilidad. Eh, respecto a su reproducción, el jaguar se reproduce en cualquier época del año, aunque Prefiere reproducirse en épocas eh, en donde tiene mucha presa, ¿no? Donde tiene muchos animalitos que comer. ¿Cuántos animalitos, eh, en, ¿Cuántos animalitos o cuántas crías tiene? De uno a cuatro. Eh, la hembra, ¿cuántos días son su periodo de gestación? Pues la hembra gesta de 91 a 111 días. Eli, dice Eli, hay una pregunta de María Paz, ha levantado la mano. Allá, a ver, ahí voy, ahí voy. Hola, María Paz. Dime. Ah, y le iba a preguntar, ¿qué come el diente de sable? ¿El diente de sable? Ah, sí. ya, el... el eh, ¿De la era de hielo? ¿Algo así? El... Ya se extinguió hace años. Ya se extinguió hace años. miles de años, ya se uh -huh, extinguió. Uh -huh. Pero el diente de sable, su, sus dientes son este... Sí. El... Eh, ya se extinguió, solo se encuentran sus fósiles. Sí, muy bien, seguro se encuentra sus fósiles. Pero el diente de sable también es este, carnívoro, come carne, ¿no, Ángela? Sí, ¿no? Sí, sí come carne. Era. No, es. Sí, era. Era, era. Comía, comía carne. Y obviamente sus dientes, sus colmillos eran más largos que más los Más largos. Bueno, como de tenía, bien, cab Arre. tenía que abrir muy, muy... La vaca tenía que abrir mucho, mucho para que comer sus presas. Como tiene si sus dientes, no podía entrar las presas. Por eso tenía, sí, sí. tenía que abrir Ajá. la boca mucho para que... Muy grandes eran sus dientes. Sí, Lili. sus dientes eran muy grandes. Así es. Creo que Lilia también quiere preguntar algo. ¿Lilia? Sí. A ver. Uh -huh. Sí, Hola, ¿Y como cuántas manchas tiene, más o menos? ¿El jaguar? Uy, tiene bastantes manchas en todo su cuerpecito. Solo que su característica, como te dije, como les comenté, es que sus manchitas son circulares. O sea, a ver, como les comenté, las, como les comenté, las manchitas del jaguar son circulares, ¿no? Son circulares. Y se caracteriza, estas manchitas circulares le llaman rosetas, pero tiene, tiene bastantes en todo su cuerpecito. ¿Todos no, los jaguares son iguales? ¿Todos los jaguares son iguales? No. Bueno, eh, en coloración podemos decir que sí, pero en, tienen, como les dije, esas rosetas son como su patrón único, ¿no? De, de, de cada jaguar. Es como, así como nos identifican a nosotros por la huella digital que es Ajá. única para, para el ser humano, así también este, toda la, todas las manchas que tiene un jaguar son propias para él, ¿no? Pero para otro jaguar, él tiene este, el mismo tipo de manchas, pero tiene este, son la disposición, claro, el número, la disposición de manchas, son también propias para ese individuo. Y es así como lo reconocen, ¿no? Pueden reconocer por cámaras cuando los investigadores los, los estudian. Si ven por cámaras ese patrón de manchas, entonces pueden identificar, ah, ya, ahí le ponemos este, Pepito. Y si ven a otro que no tiene el mismo patrón de manchas, le ponen otro nombre, ¿no? Lo identifican con otro nombre. Con otro nombre, ajá. Sí. Es muy bonito los jaguares. Entonces, uh, bueno, con continuamos eh, como en jaguar el jaguar ¿sí? tiene en eh, jaguar tiene un depredador tiene no. alguien tiene no no no, bueno, eh, no hablo que alguien que alguien alguien que lo coma no que lo, alguien que lo case un animal en eh, que lo case a él, no tiene eh, otra no. en su hábitat no, el, el, de, el jaguar es el depredador inicial en la cadena alimenticia. O sea, no hay, eh, no hay otro animalito que se lo coma, salvo el humano, ¿no? Es, es como, es el que, es el, de, el depredador que se encuentra en, en la parte inicial, depredador inicial de la cadena alimenticia. Uh -huh. Muy buena pregunta, me gusta tu pregunta. Muy interesante. Ah, y como les decía, el jaguar tiene una... Poderosa. Gracias. Uy, muchas gracias. El jaguar tiene una poderosa mordida, una, una mordida tan, tan fuerte que traspasa los caparazones de la tortuga. Y a diferencia de nuestros gatos, el jaguar nada, le gusta nadar. Eh, ¿Qué más podemos comentar, no? De que el jaguar es un animalito solitario. Se dice que es nocturno, sí, pero mayoritariamente es crepuscular, Quiere decir que tiene activi eh, su actividad se, se hace en, tanto en, hace en el amanecer como en la puesta del sol. Es una especie clave porque controla el nivel de la población de sus presas. Es un animal territorial, ¿no? O sea, marca su territorio. ¿Y qué es lo que usa? Qué es lo que, ¿Cuáles son sus índices para marcar su territorio? Pues raspa, rasga los árboles, orina o hace sus heces para, para marcar su territorio. Eh... ¿Qué podemos decir así como datos eh, interesantes, no? Pues como, como, lo dijo este, como lo dijeron, es el depredador inicial en la cadena alimenticia. No hay otro animalito que se lo coma, ¿no? Se alimenta de, de más de 85 especies. Es el jaguar. El jaguar le gusta vivir, tiene diferentes... O sea, le gusta habitar en diferentes ecosistemas. Pero ¿qué prefiere? Le gusta vivir en la selva, en los bosquecitos. Eh, por ejemplo, en la cultura azteca... Admiraban tanto al jaguar que lo consideraban como un dios. Como les dije, el jaguar siempre simboliza lo que es la fuerza. El jaguar ah, captura a su presa y ¡pum! Perfora, perfora el cráneo y al toque mata mata, mata a su presa. Eh, captura a su presa y la mata al instante con su mordida bien rápido. El vocablo jaguar en guaraní proviene del, eh, del vocablo yarua que significa carnívoro que mata a sus presas con una sola mordedura. A él le gusta vivir solito, sin compañía, pero cuando se va a parear, sí interactúa, o sea, interactúa con, su, con su pareja, ¿no? con la hembrita. A pesar eh, de que este animalito no es tan importante, es como, como les dije, un, un animalito clave para el ecosistema. Eh, desafortunadamente es una especie que se encuentra en amenaza y en amenaza por qué cuáles son sus principales eh, amenazas ¿no? o problemas los cazadores los cazadores muy bien la, las actividades humanas los cuando humanos. cortan los árboles porque los, los árboles son sus hogares sí la deforestación exacto la o sea impactamos el área donde él vive la y también la cacería ilegal como les dije sus sus colmillos sus colmillos son muy cotizados porque sus colmillos son grandes, son bien bonitos y la gente los caza, les quita la piel para hacerse abrigos y, y usan pues también esos colmillos para hacer este, no sé si han visto collarcitos, collarcitos de, de colmillos de, de jaguar. ¿Quién a, a Lilia? ¿Levantase la mano? Soy sí, Sofía. Sí, ¿Y cómo podemos ayudarlos? Es bueno, muy, muy bien. sí. Eh, Actualmente, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que se hace ¿no? para poder protegerlos? Pues se están creando, bueno, ya hay áreas naturales, ¿no? Pero se deben de crear más áreas naturales que protejan a, que, que a este animalito, ¿no? Que, que permitan su conservación. Afectan mucho también este, las, las actividades humanas, ¿no? Afectan mucho a, a este animalito. Por ejemplo, también la competencia con el, con el humano, ¿no? Porque a veces este, los jaguares se comen este, animales que los, que los humanos consumimos. Y, por ejemplo, también el, el jaguar puede comerse, este, no sé, vaquitas, o sea, afecta también este, a las personas que tienen su ganado, ¿no? Por eso es que también hay un conflicto entre el jaguar y los pobladores. Acá como, como les iba a comentar, acá les quería comentar, ¿no? Eh, nosotros... Eh, para, para nosotros, este, el jaguar tiene un estado de conservación, el estado de conservación por, es como categorizarlo, no eh, en qué situación se está encontrando, eh, hay una lista roja que se llama, es una lista roja la UCN, que al jaguar lo ca categoriza como una especie, eh, aquí está, como una especie casi, casi amenazada. Y casi amenazada significa NT. Nosotros en, en el Perú, eh, en sí, perdón, en el Perú, en la categoría nacional también lo estamos colocando como casi amenazado. Y en el apéndice número uno se está colocando este al jaguar. Eh, al jaguar se está colocando en el apéndice número uno. El, el apéndice este, el apéndice número, el apéndice número uno es este, la lista. Donde se, donde se encuentran las especies que se encuentran en, en peligro, ¿no? En el apéndice número uno. Uy, ¿alguien alzó la mano? Voy a ver, escuché. Sí, María Paz, dinos. ¿Pero? María Paz, dime. ¿Usted sabe cuántas manchas tiene un jaguar ¿Cuántas manchas? Ah, mmm, ay, no sabría decirte con, con certeza, pero sí tiene muchas manchas. Muchas manchas. Su cuerpito es bien moteadito. Pues tiene, tiene más de 50, más, más, más manchitas. ¿Y qué se es está haciendo? ¿El jaguar su... tiene manchas en todo su cuerpo? Sí, sí tiene manchitas en su cuerpo. Y en su, en su lomito, o sea, el, el lomito es como que en su espaldita, las manchas eh, son, como les dije, ¿no? Son circulares, pero en el lomito las manchas están, por decirlo así, Casi tan juntas que pareciera que fuera como una hilera, ¿no? Da, da aparentar que fuera una hilera como acá, miren. Ahí, ¿dónde está la frutita? Ah, acá, miren, en la parte, el lomito, ¿no? El lomito es como que su espaldita, las manchas están tan, tan juntitas así, que parece como que, si tú lo ves de lejos, pareciera que fuera una hilera. Pero sí tiene muchas manchitas. Muchas manchitas. Entonces... Ah, como, como les comentaba, eh, y ya también para terminar, pues eh, para conservar este, a, este, a este ejemplar el, el jaguar, eh, ¿qué es lo que se está haciendo? Pues, eh, por ejemplo, Cerfor estima que hay alrededor de, de 6.000 ejemplares de jaguar. Sin embargo, la especie siempre se ve amenazada por la deforestación, ¿no? porque destruyen su casita. Porque, por la actividad humana y por la cacería ilegal. Es por eso que eh, eh, más, eh, se está creando lo que es el Plan Jaguar, bueno, se, se encuentra ¿no? creando lo que es el Plan Jaguar 2030, que es como eh, una asociación de diversos países de América Latina, ¿no? Que ¿cuál es su objetivo? Busca as, proteger y conservar a esta especie que en la última década ya está pasando a ser vulnerable, ¿no? Ese plan de Jaguar 30, que busca? Eh, busca fortalecer todo su recorrido que tiene el Jaguar, ¿no? Todo su recorrido que va desde México hasta Argentina, asegurando todos estos paisajes para conservar a esta especie, para que esta especie se conserve más y este, para el año 2030. Este es una, eh, el plan Jaguar 2030. Y bueno, esos son los datos que. Que les, que les puedo comentar así brevemente de, de nuestro querido jaguar, ¿no? Pantera Hombre. Yo, yo ya tendría como unos 17 años. wow Sí, eh, bueno, sí, ajá. Acá, por ejemplo, acá creo que decía que ellos este pueden vivir de 11 a 12 años en libertad y hasta 25 años en cautiverio. Pero son animalitos que, que lamentablemente, pues no... La cacería, eh, la destrucción de sus bosques hace que, que su cantidad comience a decrecer. Por eso es que nosotros debemos hacer algo. Debemos proteger a nuestra fauna peruana. No solo el jaguar es una de las especies que se encuentra, bueno, en este, en este lado casi amenazadas. Sino también tenemos, este, tenemos otros animalitos, ¿no? Tenemos otros animalitos. Camas, camas jaguar. ¿Cómo me doy cuenta? Wow, una pregunta muy, muy difícil. Bueno, eh, su, eh, yo lo vería por sus colmillitos, ¿no? Sus colmillos, mientras más viejito es, sus colmillos se, de, se desgastan. Mientras más joven, más joven, sus colmillos son más, este, más, más finos, ¿no? Porque yo, conforme pasa el tiempo, van desde sus, sus colmillitos, todas sus dentaduras se van desgastando. interesante. Sí uh -huh. Sofía ¿Sí, levantó la mano. Dino, Sofía. Ah, sí. um, um, ¿Cómo se diferencia el macho con la hembra? Ah, bueno. El, el macho tiene sus... O sea, bueno, la hembra como nuestra, como nuestros gatitos, nuestra perrita no tiene sus, sus, este, sus, eh, sus, eh, sus testículos, ¿no? sus bolitas. En cambio, eh, el macho sí tiene. ¿no? O sea, si miramos a nuestros gatitos, o, bueno, a nuestros perritos, vemos que nuestros perritos sí sí tienen sus bolitas y las hembritas, ¿no? Entonces, similares como, como el jaguar, ¿no? Como, como todo mamífero. Mi perrita, yo lo puedo distinguir. Claro, ajá. Tú los puedes distinguir, ajá. O sea, lo mismo que ves en tu perrito, lo mismo verías en el jaguar. Solo que, bueno, el jaguar es más grande, ¿no? Más grandecito. ¿Rafaela? ¿Rafaela, creo que haces la mano? Sí, parece que sí. ¿Rafaela, estás allí? Sí. sí. A ver, acá les quería presentar un video... A ver, lo perdí, creo, en está el video. Es un video cortito. Uy, uy ya. No, este no es. Uh -huh. Del... Rafael, puedes ir dándonos tu pregunta Sí uh -huh. ¿Cuánto tiempo puede vivir un jaguar? Como le... Ah, ya, el jaguar puede vivir de 11 a 12 años Pero en cautiverio puede, o sea, en cautiverio, eh, eh, puede vivir este en 20 años Gracias Muchas gracias uh -huh. ¿Quién más? María Paz también tiene una pregunta ¿María Paz? ¿Vamos a hacer las fichas? Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, claro que sí. Voy a presentar acá un videíto que sacó la... Cerfor, eh, ¿no? Es sobre, sobre la... Van a escuchar el rugido del jaguar y es sobre la, la, la cacería, ¿no? Porque este animalito se encuentra en, casi amenazado, a ver. Ya, a ver, voy a, voy a ponerlo. Un video bien cortito es. Sí se escucha, ¿no? ¿Me confirma? ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. Sí, sí se escucha. Entonces, sí, se escucha. Ya, yeah, ya, yeah, muy bien. Voy a ponerlo ahora. nada ese ese videito era para que puedan escuchar este el rugido no que tiene el jaguar como que, que tienen estos felinos ¿no? su rugido que es bien, bien, bien potente y también este que sus colmillos su cráneo su, su pelaje es muy muy cotizado a nivel internacional y por eso es que, que lo capturan y nosotros ¿qué debemos hacer proteger a nuestra fauna porque es nuestra fauna es prácticamente la riqueza que tiene todo nuestro perú y es este es muy muy importante, ¿no? No debemos permitir eso. Si no suceden casos como por ejemplo los de rumrum, ¿no? De, del zorrito, pero en este caso, bueno, al jaguar lo capturan por, por su piel y otra, y por diversión también, ¿no? Tenemos que proteger lo que, te, que te, lo que tiene nuestra fauna en el, en el momento actual y ya no después lamentarnos. Uy, hay alguna aquí en Salamanca. No? Gomero roja. No, mi, no, la mano se quedó levantada. Ahí, ya. Bueno, chicos, entonces, eh, creo que ya podemos pasar a hacer este las actividades manuales. Es un zorrito andino, sí, es un zorrito andino. Eh, allá sí, creo que ya podemos comenzar a hacer la, la, la parte manual. Eh, en esta parte manual, ¿cuál es el adjetivo? Que ustedes este, recuerden... Todos estos datos que hemos eh, comentado acerca en las diapositivas, ¿no? Todo lo que hemos dicho. Ah, ya. A ver, eh, mi compañera eh, eh, Ángel, Ángela nos va, este, me va a apoyar a mí eh, en la presentación de las fichas. O sea, vamos a ver este, a Ángela. Ángela, ¿y si presentas tu pantalla? o oh, oh, ¿Cómo? Porque te veo chiquitito. Ángela, espérame un momento. Sí, acá estoy. Allá, allá, pues es que de... me. Sí, A porque ver, te veo muy chiquita. No sé, ajá. Ahí, creo que se ve mejor. Así, ah, sí. Sí, ahí sí te veo. Sí. Uh -huh. sí. ya yeah. Y, ajá. Bueno, eh, ¿qué consiste en esta actividad? Pues esta primera actividad que vamos a realizar es pintar a nuestros animalitos. Eh, hay tres felinos que estaban en el, en, la, en, en el PDF que se les envió, habían tres felinos, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo? De que nosotros aprendamos a diferenciar a estos tres felinos. Tenemos el puma, el tigrillo o celote, y por último tenemos a nuestro jaguar. Entonces, ¿vale? vamos a comenzar a pintar. Pueden sacar sus colorcitos para, para, para guiarles. Entonces comenzamos por el. ¿Por cuál comenzamos? Por el jaguar. Muy bien. Ya. Entonces, eh, como les dije, el jaguar tiene un pelaje de. Es como un amarillo, pero pálido, un amarillo pálido. Entonces, eh, diría que si tienen un color mostacita, lo usen, pero si no, también pueden usar un color amarillo. Vamos a. Ahí este, hay una el jaguar es la pantera onca, el que tiene este, bastantes este, lunares, como manchitas, ese es el jaguar, ajá. Lo que vamos a hacer es este, pintar completo a nuestro jaguar a excepción de la pancita. ¿De qué color es? Amarillo, tipo. Ah, amarillo, Amarillo, amarillo o si tiene mostacita. Uh -huh. La pancita, la pancita la vamos a dejar blanquita. Y, la, y las patitas también, así como tienen una imagen de referencia Vamos a pintar a todo nuestro jaguar a excepción de la pancita ¿no? A excepción de la pancita, o sea, vamos a dejar como un espacio Que quede blanquito Entonces, todo el jaguar lo vamos a pintar de amarillito Ahí mi compañera Ángela me está me va a apoyar este, eh, Porque ya, eh, en la sección de... ¿Las manchas también las pintamos o...? Sí. Sí, sí, también las manchas, o todo de un, de un amarillo así pálido, ¿no? Un amarillito pálido, no tan fuerte. Manchas, así. las manchas, las manchas. Sí, sí, todo, todo, todo lo vamos a pintar. Uh -huh. Es como un color base, sí. Uh -huh. Así como están viendo, chicos, así como yo estoy haciendo, así, despacito nomás lo pintamos de amarillo. Uh -huh. A la sección de la pancita, la pancita que quede blanquita. Uh -huh. Y así si vamos pintando este todo nuestro jaguar, se ve bien ahí la imagen, tal vez sí. A ver. Sí, sí, sí la veo bien. Allí, allí se ve bien. Allí se ve chiquitito, pero no, yo también lo veo, sí. Ah, ya, no, no se ha dejado este, no, no, queda la imagen grande de todas formas. No, queda chiquitito como, yo lo veo chiquitito como mini pantallitas. Ah, ya, entonces voy a voy a seguir compartiendo. Es? Ya, ahora sí uh -huh. ¿Ahora sí? Sí Perfecto Entonces el, el jaguar va a tener un color este amarillito Un amarillo bajito eh, En la cabecita vemos que tiene manchitas, esos lunares ¿Sí? Roja. Sí, dime, ¿quién? Ah, ¿cómo era? ¿Sí? ¿En ¿Su hocico de qué color? ¿De qué Amarillo. Colorita? Amarillo también, todo, todo pinta lo de amarillito a excepción de la pancita. Okay. Um, um, todo lo pintamos de mostacita, también lo manchas. Sí, también las manchas, ajá. O sea, es como una base, toitito así, sí, sí, sí. Así, bien suavecito, pin pin pin, ajá. Y ahora les voy a indicar eh, las manchitas que están en la cabecita, esas manchitas, las más pequeñitas, o sea, todas, las, todas las manchitas de la cabecita, con un color negrito, la vamos a pintar todas las manchitas de negro, de, completamente de negro. ¿Se acuerdan que les comenté que las manchas en la cabeza y en las patas y en la cola la, el centro de esas manchitas es negrito, entonces vamos a pintar esas manchitas de negrito, de la cabecita, de las patitas y de la cola. Así como vemos en su imagen de referencia que, que está en la parte superior del jaguar, uh -huh. y como está haciendo Ángela, ajá. sus patitas también son negritas sus patitas okay. y su colita su colita también va a ser negrita Y su colita también va a ser negrita. Ahora, las manchitas que están en su cuerpito, esas manchitas, vamos a pintarla de la siguiente forma. Ángela, ¿crees que puedas agrandar un poquito más este la las manchitas del cuerpito? Ya, un ratito. Voy a terminar. Me falta una patita y la cola. Ya. Ajá. Y ya este... Chicos, ¿ustedes cómo van? ¿Ya terminaron de pintar las manchas de las patitas? Yo ya voy por la cola ya. Ya estoy pintando de negro las manchas de la cola. ¿Qué haces? Ajá. Sí. ¡No! ¡Mira, Noelia. ella. ya! Un poquito por acá. Uh -huh. y ya, ya terminé con las manchitas. Miren, chicos, así va, así va a quedar. He pintado, como dijo Eli, las manchas de la cara, de la cabeza. Las he pintado de negro. La de las patitas también todas de negro. Aquí. Aquí también. Aquí también. Y las de la colita también las he pintado todas de negro. Uh -huh. Y, y la las del cuerpo, el... ¿por qué no las del cuerpo? Sí, ah, ahí ya, te lo... justo ahí eh, Eli les va a explicar por qué las del cuerpo son diferentes. Sí, las del cuerpo, como les dije. Reciben la denominación de rosetas. Y estas manchas son peculiares. O sea, ¿cómo, ¿cómo las vamos a pintar? Vemos que en su cuerpito tiene manchitas, ¿no? Tiene como que manchitas de diferentes formas. Lo que vamos a hacer es con el, con el lápiz, con el color negro, vamos a hacerle círculos a cada manchita en la parte. O sea, tienen como que una... Una, una línea, ¿no? un delineado, y como lo está haciendo Ángela, vamos a hacer pequeños circulitos, ajá, alrededor de, de esa manchita. Uh -huh. Y en el centro de esa manchita le vamos a poner dos puntitos negros. Ajá, dos puntitos negros. Y con nuestro color amarillo, esas manchas centrales, o sea, el, el, a el fondo, vamos a marcarlo más fuerte. Uh -huh. Uh -huh. Y si se dan cuenta, esas manchitas son circulares. Son unas manchas más o menos circulares, son pequeñas. Pero ahora cuando pasemos al, a pintar al, al, al ocelote, vamos a ver que son diferentes. Ajá, y así tiene que quedar, ¿no? Un amarillo más fuerte en esas manchitas y externamente lo rodeamos con bolitas negritas. Como lo está haciendo nuestra compañera Ángela. Mm-hmm. Y así como está haciendo nuestra compañera Ángela, vamos a ir completando el resto de manchitas. Como les dije, las la, la manchas de la colita, de las patas y de la cabeza son todas negras, todas oscuritas. Y del cuerpo tienen este, esta peculiaridad, porque eh, como se le denomina, son manchas en roseta. Uh -huh. Ya estoy avanzando algunas manchitas. Uh -huh. Eli, ¿y qué es lo que, qué otros animales eh, come el, el jaguar? Ah, come mamíferos grandes, come como sajinos, eh, ¿qué más puede comer? Ah, sajinos, incluso este, también puede comer este, venados, venados, guanganas, eh, eh, ¿qué más puede comer? Creo que también bien. se come a primates, ¿no? Monos. ¿Puede casar? Claro, ¿no? No. sí, sí, sí puede casar, y cuando, y cuando se mete a nadar, eh, pues ahí captura los que son reptiles, ¿no? Como los caimanes, como peces, y bueno, se come todo lo chiquitito que ve, ¿no? Marsupiales, sí. ratones, todo lo pequeñito que ve. No, chicos, y, este, ¿Eh? disculpa, he visto ataques de...? No. ¿Jaguar poner, ¿no? Ah, ¿de caimanes cuando se los comen? No, ataques del de jaguar al ser humano. Si sí, el jaguar ha este, atacado alguna vez al ser humano. Um, bueno, de, de yo creo que sí, sí debe de haber este ataques, pero creo que es más que nada ellos atacan porque están en defensas, ¿no? A veces las hembras cuando entran en celo y tienen sus crías están a la defensiva porque siempre están con eh, la mentalidad de querer proteger a sus presas de, de todo, ¿no? Eh, sí. Pero más, más lo que ocurre es del humano, el, el enfrentamiento entre lo que hace el humano con el jaguar, ¿no? Porque sí. se lo, como lo quieren cazar. Ningún animal caza eh, por diversión por malo casa por alimentarse sí. y, y también por defenderse, el único animal que casa por diversión es el humano sí, uh -huh. exacto sí. los animalitos cazan porque tienen hambre porque es pero, pero entonces natural. no sería un animal ¿el humano? ah, no, me refiero a que los o sea, el los humano animales. es un animal un sí, animal inteligente Sí, uh -huh. pero los, las, los jaguares, como, como, como lo comentaron, y al igual que otros animalitos, cazan por, porque quieren comer, tienen hambre, y también para... Pues para sí. de pintar. ¿Cómo? ¿Ya terminaste de pintar? Sí. Uy, oh, ya, Ay, ya, ya mm. terminaron de pintar. Uy, entonces yo, yo me he demorado. <risa> no, mis, todavía yo no, todavía no estoy Estoy haciendo las manchitas Ah, ya, sí, son muchas manchitas Como ustedes me preguntaban cuántas manchitas tiene Son muchas manchitas Su cuerpito está moteadito de manchitas Son bastantes, son mil Parecen que son mil Sí, mira, qué bonito le quedó A Gomero Mira, este, Ángela Uy, uh, le ha quedado bien bonito. Oh, sí, no. le quedó bien bonito Bien bonito le ha quedado Uh -huh. Ha sabido combinar bien los colores Sí uh -huh. Yo también estoy pintando Acá en mi, en mi casa Pero demora los Lo que demora un poco son las manchitas Sí <ríe> ¡Mil! Manchita. ¡Ya acabé! As, a, a ver Mira, ya terminaron Ah, Gomero, son dos chicos, mira Ya sí, también terminó bonito. Muy bien, Sam Está bonito Ah, chicos, estas imágenes Por si acaso, también pueden descargarlas De la página de la Sernan. No solo tiene este, eh, Felinos, también tiene otras aves Tiene tiene aves tiene, este, tiene otros mamíferos también Insectos Insectos, no Insectos no creo que tenga pero sí he visto que tienen varios animalitos, aves, más aves y mamíferos, pero mamíferos mayores. ¿Y marsupiales también tienen? Marsupiales, no, no he visto no he visto marsupiales. Más he visto los, los mamíferos mayores. Uh -huh. ¿Qué vamos a hacer con el DNI? Ah, ya, sí, muy buena pregunta. En el DNI... Ahorita terminamos de pintar el jaguar, creo que incluso ya podemos comenzar con el puma. ¿Qué dices? Claro, Angela? podemos dejar a un lado lo, las manchitas de jaguar y comenzar a conocer otros felinos, no hay problema. Sí, podemos hacer el de los elote, primero para que vean la diferencia de las manchitas. Uh -huh. El del tigrillo. Mira, aquí está mi tigrillo. Uh -huh. ya. Chicos, si, si se dan cuenta, miren... El tigrillo también tiene manchitas, igualito que, que el jaguar, pero el tigrillo es más más pequeñito. ¿Lilia? ¿Sí? Sofía, Sofía. Sofía creo que noté una diferencia, y que el tigrillo tiene las manchas, pero están abiertas, y, sí. y el jaguar tiene las manchas así pegadas, no abiertas. Sí. También Ajá. se nota que las del tigrillo son un poco más estiradas, en cambio las de jaguar son un poco más circulares. Ajá, sí, sí efectivamente. Y, y si se dan cuenta, sus, el contorno del, de, la, de la mancha es más gruesa. Si se la miran ahí, sí, son ovaladas y su contorno es más, más gruesito. Y es justamente lo que vamos a pintar. Esas manchitas... Eh, Igualito como les dije, eh, del jaguar, vamos a pintarlo ahí todo. El... ¡Y Vicky! Mm, ¡Mis! ¡Yo terminé! Yes. ¡Ah, su! Yes. Igual... ¡Ah, perfecto! ¡Ese es del... ¡Ah, mira, mira, mira! ¡Ya terminaron! ¡Ese es el tigrillo! ¡Ese es el tigrillo! ¿El ¡Ah, suyo yes, terminó! ¡Uy, qué ¿Te terminó! Y nosotros seguimos en el tigrillo. Sí, está muy bonito. Te has dado cuenta que, que las manchitas son diferentes, ¿no? Son alargadas y son más, este... son más gruesitas. Entonces, aquí para pintarlo, como lo está haciendo Ángela, vamos a pintarlo todo de blanquito, de amarillito igualito, salvo la pancita. La pancita que quede blanquita. Y aquí va, lo que vamos a hacer es, este... con un, eh, Primero vamos a pintarlo toiquito de amarillo. A excepción de la pancita, como no está ¡Ya terminé! Ya terminamos. ¡Ah, su! ¡Uy! ¡Uy, oh, se le quedó su pantera! Pegando la <risa> uh -huh. ¿Ahora... Ajá. ¿Ahora ¿es este? Sí, ahora, ajá, ese, el ocelote. El ocelote tigrillo. Uh -huh. Ya, comenzamos a pintarle amarillito, salvo la... Pero, pero un ocelote ¿sí? El ocelote, ajá El que dice Leopardo ¿Cómo, el... ¿Cómo se pinta un ocelote? Ya, igualito que el jaguar vamos a... Igualito Igualito que el jaguar vamos a pintarlo de amarillito de amarillito todo, igual igualito que el jaguar, salvo la pancita, la pancita blanquita. Como lo está haciendo Ángela en, en su presentación de pantalla, uh -huh, la ha pintado todo de amarillo, salvo la pancita. ¿Con qué utiliza amarillo o mostaza? Ah, usa eh, si tienes mostaza, úsalo, mejor es el mostacita, pero si no, el amarillo, cualquiera de los dos. Uh -huh. Ya, entonces, una vez que hemos terminado de pintar el cuerpito de amarillo con un color marrón o un color negro, vamos a pintar este, esas, este, con un color marrón como lo está haciendo Ángela, va a pintar este, el, el centro de esas manchitas. Uh -huh. el centro de esas manchitas. Ya son las de doce. Uy, ya vamos a apurarnos, el centro de esas manchitas. Hay que apurarnos, y, hay que apurarnos. Chicas. Sí, hay que apurarnos. Y como, y como han podido ver, sus manchitas son más alargadas y el contorno de las manchitas son bien negritas, bien bien marcadas, a diferencia de nuestro jaguar que ya lo pintamos. Uh -huh. Listo, ya terminé. Ya, así va a quedar. Ajá, este es el tijillo. Ahora ya podemos comenzar con el pumita. Uh -huh. Ya, ya tengo el puma aquí. Ajá. El puma, como, como hemos podido ver, el puma no tiene manchitas, no no tiene nada de manchitas. El puma es como un, lo vamos a pintar de un, de un rosadito, no de un marrón porque el puma no es tan marrón, sino es como un rosadito. Vamos a usar un rosadito y lo vamos a pintar y como vemos en la imagen, la pancita no, la pancita que quede también blanquita. En este caso el puma como no tiene manchitas, lo vamos a pintar del rosadito, ajá. ¿El color piel también se puede pintar el puma? ¿De cómo? ¿Del ¿De color? Uh -huh. De color piel? Claro, de color piel también, sí. Uh -huh. ¿Y para qué es la plastilina? Ah, la plastilina es para hacer las huellas. Estos, estos mismos animalitos que estamos pintando, sus huellitas, o sea, sus patitas, son diferentes. Y para eso es la plastilina. Vamos a hacer sus moldes de, de las huellitas, pero en plastilina. Más que nada para que vean que no solo se diferencian en su pelaje, ¿no? sino también en sus patitas. A ver, guau. Sí. Wow. Gracias. Mira, está muy bonito Beatriz, está muy bonito. Ya, mira con mi uh -huh. Y le dejo la pancita. la sí. plonquita. Ahí como mi mamá se llama Beatriz. Ah, Beatriz. Ah ya ya. Ya. Ángela, como vemos, ya terminó con su pumita. El puma es solo pintarlo de rosadito, san, san, san, san, porque él no tiene manchitas. Entonces, el, el objetivo de este, de este taller, de esta primera sección, es diferenciar a, los, a tres felinos por su coloración. Y como hemos visto, puma no tiene, no tiene manchitas, tigrillo y jaguar sí, pero sus manchitas son diferentes. Entonces, pasamos a las patitas. Uh -huh. Ya, a las huellitas Otra actividad Ya no lo terminé Ya, muy bien, perfecto De color de plastilina Ya, en las patitas Vamos a usar la plastilina que a ustedes más les guste eh, Cualquier plastilina uh -huh, Cualquier color eh, En este caso Eh Primero lo que vamos a hacer es este numerarlas, eh, numerar, aprender, eh, ver de qué, de qué patitas son de cada uno. Por sí, ejemplo. Mi y mi ah, mira. Ah, qué bonito. Ahora sigo con las huellas. Sí, con las huellas. Ahorita vamos a las huellas. Y lo que vamos a hacer primero, ¿Ricardo? ¿Sí? Allá. ¿Con qué puedo reemplazar si no tengo plastilina? Ay. Ah, con un color. Con un color, Pss, puedes pintar las huellitas. ya tenía mi puma! Muy bien, ajá. Ahora, ahora lo que vamos a hacer es pasar directamente a la, a la sección de las huellitas, como lo tiene Ángela ahí en su presentación. Y en esos recuadros en blanco vamos a escribir el nombre. La huella más grande es el jaguar. Entonces podemos ponerle ahí jaguar, como lo va a escribir ahorita este Ángela. Jaguar. La huella más grande, hay una que es la más grande de todas, que es el jaguar. Uh -huh. Sí. Después, la siguiente, la siguiente que le sigue es la del pumita. Ya terminé. A ver. Ah, qué bonito. Ya terminaron del puma. Sí, ahora las huellitas. Son diferentes. Uh -huh. Las huellas se ven diferentes. Sí, las huellas son diferentes. Cada animalito tiene su huella diferente. Lo que vamos a hacer ahora es escribir, reconocer de qué, de, de qué huellita, o sea, qué animal es, es su huellita. Como les dije, la huella más grande es del jaguar. La huella más grande es del jaguar. La huella que es medianita es del puma, y la huella más chiquitita es del, de los, del tigrillo, ocelote o tigrillo. Ajá, del tigrillo. Y como lo está haciendo Ángela, en esos recuadros en blanco vamos a escribir. La más grande escribimos jaguar, la medianita puma, y la más chiquitita tigrillo o ocelote, uno de los dos, ajá. ¿Se ve en el sentido correcto? No, se uh, ve volteado. Ya. Se, se ve, ve al revés. ajá Se ve al revés. No <risa> bueno, entonces, bueno, en el primero, como dijo Eli, he puesto jaguar, ¿no? Con J y con G se escribe, chicos. Puma, que es más fácil de escribir. Y luego tigrillo, que es con Y. O con e y Doble L. Wow uh -huh. Uh -huh. Listo ¿Escribieron, ¿Escribieron chicos el nombre? ¿Sí? Ya, perfecto Entonces vamos con, primero con las huellas del jaguar Lo que vamos a hacer es este, con, la, con la plastilina Vamos a desmenuzar un poco y comenzar a ponerla sobre, sobre esa huella, encima como lo va a hacer este Ángela. Usen cualquier, en este caso... ¿Con qué color? Ah, cualquier color. Uh -huh. Pueden empezar con negro ¿Con si gustan. Sí, con negro si sí. gustan. Sí uh -huh. eh, ¿toda, ¿toda, ¿Toda la barrita o solo una parte? No, todo, todo. O sea, ahorita como lo, lo que va a hacer Ángela es, ajá así como lo está haciendo, poner en toda la huella. A ver, algo así. Ajá. Algo así van a tener. Ajá. O sea, la idea es como que. Se, se me no... cortó un poco. Se me cortó un poco. Así que, ¿qué digo? Solo con un color, ¿no? Sí, solo con un color. Ajá. Con un color cada huellita. Y lo que van a hacer es este. Es este, como que despedazar un poco la plastilina y comenzar a pegar tam, tam, tam, tam, encima del molde, ¿no? Como lo está haciendo Ángel. ¿Eh? Ahí está. Ajá. La he probado ahí en la, en la palma. Ajá, en la palmita y, si y cómo pueden diferenciar la huella del jaguar del puma. Si bien es cierto del jaguar es más grande, pero si se dan cuenta sus deditos... Estos cuatro dedos que están allí son bien circulares, lo que está poniendo ahorita Ángela. Estos dedos son bien circulares. Son como un círculo, ajá. Allá son más redonditos, ¿no? Sí, son que redonditos. Que el, el puma. Ajá. Son redonditos. Chicos, aquí he terminado, así me he quedado. Y hecho de color marrón. Bueno, en mi caso. Ay. Y ahora comenzamos. Ajá. Si se dan cuenta, sus deditos son circulares. Son circulares. Ahora vamos a darnos cuenta cuando hagamos del jaguar. Del jaguar son como gotas de agua. No son circulares, son eh, como gotas de agua, que justo están en la misma imagen, son como gotas de agua. Y ese puede usar otro color, el color que ustedes deseen, negrito, amarillo... A ver, ah, ya terminaron. Muy bien, entonces se han dado cuenta que la huella del, del jaguar, del puma y del tigrillo son diferentes. Del tigrillo es como la. Ajá. Son muy diferentes, miren. Sí. Ajá, muy bien. La de, la huella de, del jaguar, como les dije, es como gotita de agua. Así. Pero de, de perdón, del puma es como gota de agua. Pero la del jaguar es así circular. Los deditos, los deditos. Las huellas son de diferente tamaño. Sí, también son de diferente tamaño. Y del tigrillo es más chiquitito, porque es. Ahí hay una imagen que pueden ver su relación con el hombre, ¿no? Acá miren, pueden ver el tamaño respecto al hombre. Si se dan cuenta, el jaguar y el puma son. Por la cintura del hombre. Pero el tigrillo, que es el más chiquitito, es más bajito. Por las rodillas del hombre. El tigrillo es pequeñito. Sí. Uh -huh. El jaguar tiene la huella más grande. Sí. Sí. Uh -huh. la voy a más pequeña. sí. De, de. Uh -huh. Ya terminé la huella, mis... Ah, muy bien. Listo. A mí me falta. Ya <risa> a mí también. Ahorita terminamos, ¿Eh? uh -huh. ya listo. Bien, así va que así quedó el mío, chicos. Ahí está. Uh -huh. Entonces, las huellas son diferentes, no son iguales. Uh -huh. Entonces, ¿pasamos a otra actividad? Uy. ¡Oh! Me falta la del triguillo. ¡Ya, ya tres ¡Ya terminaste! Yeah. Ahí está, muy bien, mira, el puma, sus huellitas en, en gota de agua. Uh -huh. ¿Y los, el DNI de jaguar? Sí, ahorita lo vamos a hacer. Bueno, entonces ahorita hacemos el DNI. Vamos a hacer el DNI. Ángel, hacemos el DNI entonces. Sí, ¿no? lo sí. tengo. Entonces, en el DNI vamos a recordar los datos que les comenté en las diapositivas. Breves, breves datos. Que son muy importantes para, para identificar al jaguar. Muy bien, entonces. ¿Te ¿te puedo contar un chiste? Ya, sí, claro. Sí, claro. Ah, tienes un chiste ya. ¿Quién, quién, ¿Qué, qué, qué? ¿Qué le dice un jaguar al otro jaguar? Un jaguar otro jaguar. Ah, mmm, ay no, no. No, no sé. Hola. No. How are you? Ay, ya <risa> Sí, es? sí. Está bueno el chiste. Bueno. <risa> Eli, ¿qué puedo decir? Sí, comentamos. No de de de de ¿Ya tienes todo su DNI? Ah, mira, ahí Manuela está, está poniendo su, su trabajo de huella. Eh, no, mi nombre no es Manuela. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Angelina. ¿Cómo? ¿Angelí? No, es Angeli Sí. Angelí. Uh -huh. Muy bien. Ya, entonces comenzamos con la, el DNI del jaguar. En la parte que dice orden, como lo tienes, Ángela, en la parte que dice orden, recuerdan que les dije que a ah, a él le gusta comer carne, pues entonces su orden se llama carnívora. Ahí vamos a completar, vamos a escribir carnívora. ¿En, en orden se escribe carnívoro. Sí, carnívora. Ajá, carnívora. En familia vamos a escribir felidae. Él es, de, es un felino, igual que nuestros gatos. Y la familia se llama felidae. Yeah. Lo, podemos, ¿Lo puedes poner en, el, en los mensajes? Ya, ah, ya, yeah. el, yeah. el, yeah. yeah, yeah, verdad, verdad. Sí, sí, sí. En el mensaje lo voy a poner. A ver. Mensajes. ¿Dónde está? Ah, ya. Yeah. Entonces, voy acá a escribir: Orden. Orden. Carnívora. Familia. Felidae. ¿Y cómo se llama esta especie? Esta especie se llama Pandena ong. Y su nombre común es jaguar. Jaguar. ¿Cuál es su especie? Ah, su especie es pantera onca. Ah, yeah. uh -huh. ya. Yeah. Ahora, un, un dato que les, les, les quería comentar es que el, el, la especie ¿no? que se llama pantera onca, pantera onca es un nombre taxonómico y este nombre taxonómico siempre tiene que ir subrayado. O sea, vamos a subrayar pantera y onca. Los nombres científicos, como lo conocemos, siempre van subrayados. Muy bien, entonces... A, al lado, al margen, este, como lo está mostrando Ángela, hay, hay un cuadrito al costadito que dice... Hay un cuadrito. ¿En nombre común le podemos poner jaguar o torongo? Claro, sí. Jaguar, o torongo, uturunco, sí. Entonces, en el recuadrito vamos a escribir la lista roja internacional. Se llama UCN. Y debajo vamos a poner NT. O sea, hay una parte que dice UCN. Vamos a poner NT. Ya. Ajá. Vamos a poner NT. ¿Qué significa NT? NT significa este... Casi amenazado. En CITES vamos a poner apéndice primero. ¿Por qué, eh, ¿por qué CITES? La huella. manda ponemos LUN en ¿Dónde dice LUN? Ya, eso dice acá, mira. ¿Y qué significa CITES? abajo Nt y qué significa dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, es un apéndice. Y, ¿Y en dónde dice categoría nacional? Ajá, allá, ah, en categoría nacional también NT. ¿Qué es apéndice 1. En CITES se ponemos apéndice 1. Apéndice 1 quiere decir que protegen a todas las especies que se encuentran en peligro de extinción. En categoría nacional. Categoría nacional. También ponemos NT. NT significa casi amenazado. Ahora, CITES es, este, eh, ¿qué significa? Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre. Entonces, es como un librito, es como un este, reglamento que, que clasifica a las especies, ¿no? A los animalitos. Eh. Lo vamos a poner ¿Hay, ¿Hay ciclos de, de apéndice? Hay claro, el CITES. claro, el CITES es como un reglamento, algo así, que clasifica a los animalitos. Le dice, te dice este, este animalito está este amenazado, este animalito está este en peligro de extinción, los clasifica. O este peli o este animalito, por ejemplo, no sí. nos... Se... Uh -huh. Digo que hay una manera de, hay siglas de apéndice para que se resuma un poquito. Porque uh -huh. el primito tiene la letra muy grande. Ah, ya, solo ponle uno. punto. Okay. Ajá, en vez de apéndices ponle uno. Más de uh -huh. Esto más que nada para que recuerden que... Y abajo, ¿qué se escribe? Ah, en la otra parte del Ney ya, en la otra parte de DNI vamos a, a escribir lo que es su distribución. Vamos a escribir los departamentos en donde se encuentra eh, viviendo. En la distribución vamos a, a escribir, por ejemplo, este, les voy a dictar. ¿Ya están en la parte de distribución? Ahí se dice. Ya, entonces les, les, les escribo acá. En distribución vamos a escribir lo siguiente distribución vamos a poner primero amazonas en qué otro lugar también está cajamarca Cusco, pánuco loreto eh, madre de dios escribimos todos esos o solo uno de preferencia ah. Vamos a escribir todos, porque es para que ustedes reconozcan en, en qué departamentos está nuestro jaguar. Uno, San Martín y Yucayán. ¿Me puede dictar otra vez? Me quedé en Amazonas. Sí, sí, sí, sí, sí. sí. Lo estoy escribiendo en el chat. En el chat. Uh -huh. Ya, entonces esa es la distribución. Abarca... 10 departamentos, Amazonas, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali. Son 10 departamentos. Y en la parte de debajo dice de corregión. En la parte de corregión eh, vamos a colocar solo tres cositas yungas, selva baja y sabana de palmeras. Las ecorregiones son como ¿se acuerdan que el Perú a veces lo clasifican en costa, sierra y selva? Pues las ecorregiones es otra manera de clasificar a nuestro Perú. Y... Sí, pero, sí, pero... Mi... No se ocurre, la yunga de los que Puna, yanca yunca Ajá. En selva al y selva baja uh, Pero se, en, en otro Sería ropa ropa o Magua Ajá, muy bien eh, uh -huh. Me Disculpe, ¿me puedo repetir sí. Otra vez los departamentos? Ah, ya, los departamentos Sí, claro, los puse también en el chat Y los, departa este, los departamentos Son Amazonas Cajamarca, Cusco Huánuco Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayal. Así como les está. Ajá. Y las ecorregiones, como les dije, son Yungas, Selva, Yunga, Selva Baja y Sábana de Palmeras. Uh -huh. Entonces, el, el objetivo de tener este DNI es para que, ...tengan datos de Jaguar, ¿no? Eh, recordar un poco todo lo que hemos escuchado en, la, en las diapositivas. Como les está mostrando a Ángela, que ya lo he terminado. ¿Qué uh -huh. le y ¿El mapa que tenemos? Ah, ya, muy bien. Ajá. Ahorita el, el mapa, ahorita se los vamos a pintar. El mapa... Es para pintar esos departamentos que les dije que les dicté. Vamos a pintar así todos, todos los departamentos. Eh, entonces, ya terminamos el jaguar. Muy bien. Entonces, ahora nos pasamos al mapa. El objetivo del mapa es que ustedes este, vean o aprendan eh, dónde vive el jaguar. ¿no? Y lo que vamos a hacer es, este, tal cual tienen su moldecito acá chiquitito, lo que vamos a hacer es delinear. Delinear primero. Vamos a delinear este, los departamentos este, por fuera. No todos, sino solo, solo los, este, los externos, ¿no? Tal cual el dibujito que ven acá. Estos departamentos que están pintados. Ahorita lo que, ajá, lo que va a hacer Ángela es este, delinear primero. Ra Rafaela. Uh -huh. y ya. Entonces... Una vez que terminamos de escribir esos datos en el DNI, pasamos ya a la última actividad, que es saber dónde vive el jaguar. Entonces, aquí este, con, con un color rojo o con cualquier color de su preferencia, comenzamos a delinear todos los departamentos. Esa actividad sirve también para conocer a nuestro Perú, ¿no? saber los departamentos. Aquí está Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Cajamarca, eh, eh, Cajamarca, Amazonas, ¿sí? O Entonces sea, lo que vamos a hacer es delinear, tal cual tiene la imagen chiquitita acá, donde ven las huellitas, lo mismo vamos a delinear acá. Delineamos, y después en mi caso, como yo lo delineé, de eh, lo delineo. Sí, claro, Vamos a delinear los departamentos de la costa y la de, de la sierra y la selva, ¿verdad? No, solo vamos a delinear este los departamentos en donde vive el jaguar. Por eso es que acá abajito tienen como una guía que marca algunos departamentos. Ahí, está. Okay. Ajá, tal cual la guía de acá, vamos a delinear esos departamentos. El jaguar no vive en la costa, el más que nada vive en la parte que es selva. Entonces aquí, como, como lo está haciendo Ángel, Ángela, miren cómo ya lo delineó, usando el molde de acá. También vive en algunas partes de la sierra, porque estamos involucrando Cusco. ¿No? Claro, ajá. Esa es selva, selva alta, ajá. Aunque en la sierra más vive el pu... lo pinté, ahora ya lo delineé, ¿ahora lo pintamos? Sí, muy bien, ahora, fan, fan, pintamos todo eso. Vamos a comenzar a pintar, como lo está, ajá. Ángela lo está terminando de delinear. Y después comenzamos a pintar. ¿Con qué color? ¿Verde o rojo o ah, Yo estoy usando rojo. ¿Por qué uso rojo? Porque como les dije, es una especie que se encuentra casi amenazada. ¿No? Entonces cuando es casi amenazado usamos el color rojito. Pero en realidad es usen cualquier color que tengan. Ajá. Si quieren usen naranja, verdecito. Pero lo vamos a pintar así. Eso es para saber en qué departamentos... Este, Ajá, como lo está mostrando, Ángela. Bien, chicos, aquí ya delineé mi mapa. Aquí está Loreto, Amazonas, Cajamarca. Por aquí abajo está Ucayali, Madre de Dios. Este de aquí, ¿cómo se llama? A ver. Ah, ¿cómo se llama ese departamento, chicos? Debajo de Madre de Dios, acá hay uno. Ajá. Eh, lo veo Ajá. al revés. No puedo Ay. identificarlo bien. Es el departamento que, a ver, que tiene casi el lago Tiquitaca. Eh, uno, uno. Uno, Ajá. Tú no es donde abarca el lago Titicaca, es aquí. Ya también ya terminado de delinear. Uh -huh. Rafaela levantó la mano. Tengo una pregunta. sí. sí. Uh -huh. ¿Por qué en eh, Chanchamayo no está el jaguar si hay mucha selva? Ah, lo que pasa es de que, por ejemplo, eh, lo que pasa es que hay muchos lugares que sí se prestan a que podría estar, pero ya por la misma casa, eh, por lo mismo el impacto humano, se están comenzando a desaparecer los jaguares. Por ejemplo, yo yo he ido una vez a Chanchamayo, eso sí me recuerdo bien clarito. Hace poco también fue. Y eh, bueno, en eh, sí tiene razón, hay una selva extensa, no fue. Bueno, yo más que todo he estado por la ciudad de Chachamayo, pero también me he ido a una laguna, a una catarata, sí. También dice que hay pitón, también me he ido a un pueblo de Yánica, a Shánica, sí, a Yánica, y dice que sí uh -huh. vienen los torongos. Eh, así que se podría decir que sí, también hay. Claro, lo que pasa es que esto, estos mapas que estamos pintando, lo, yo lo, este, lo hacemos en base a, a referencias. Ya acabé de delinear el mapa. Muy bien, entonces ahora vamos a pintar. Uh -huh. Hay que Pregunta, pintar. ¿le delineamos el interior de los departamentos, los coloreamos o cómo? Solo los departamentos que están delineados? Sí, solo los departamentos que están delineados. Uh -huh. okay. Muy buena observación eso lo de Junín. Efectivamente, sí, se presta a que puede ver jaguar e incluso podría ver, pero lo que pasa es de que no tenemos referencia precisa que indique que se encuentra en Junín. Eh, en Tumbes, y en, en Tumbes, que también es un bosque tropical, ¿no? Tumbes es el Parque Nacional de Cerros de Amotape. Eh, también había este, Otorón o Jaguar, pero ya, ya no lo han reportado durante tiempos. Es por eso que tampoco se pinta Tumbes. Eh, ¿Cómo podemos saber más de, de, qué, de estos departamentos, de, de la lista eh, de qué mamíferos? Terminé. Tienen? Muy bien. Uh -huh. Ahí está, muy bonito. ¿Cómo podemos saber, mucho de eso? ¿Cómo podemos saber más de, de qué mamíferos tenemos en el Perú? De, ¿En qué departamentos están? Pues hay una lista actualizada de mamíferos que recién ha salido, que es de un profesor de la Universidad San Marcos, el profesor Pacheco, que publica, publica, ha publicado de toda la lista de mamíferos y en qué departamento se encuentra. Y bueno, no se puso Junín porque efectivamente no contamos con una referencia ¿no? que indique, pero que de, de a ver si sí, sí podría haber pero a veces nos basamos en evidencia. Uh -huh. Y bueno chicos, el, entonces el objetivo de estas actividades es recordar todo lo que hemos este, visto durante la exposición. Y, y bueno, también este, las, las huellitas, nos hemos dado cuenta que tienen patas diferentes, pelaje diferente, y que son una especie que se encuentra amenaza, casi amenazada. Uh -huh. Ahí, por ejemplo, Ángela está terminando de pintar. También sé un poquito del jaguar. Últimamente yo también he estado investigando. Y sé, tengo un pequeño dato de, del jaguar sobre su mordida. Ya, dime. Ajá. Puedes Comentar, sí, que su mordida su fuerza eh, puede ser mayor de 140,5 kilo, kilogramos por centímetro cuadrado. Eso sí, sé exactamente. O sea, puede ser grande y, y es lo suficiente como para aferrarse a sus presas. Por eso, es, tiene el es, tiene la mordida más poderosa entre todos los felinos. Uh -huh. Sí, por Dios. Ajá. Si se, se come caimanes, es alucinante. Sí, se supone que los caimanes tienen justamente una piel este, muy dura, ¿no? Por, las, por esas placas que, que rodean su cuerpo y que, un, y que este animal, el jaguar, pueda atravesar eso, esa armadura es sorprendente. Tiene una mordida muy fuerte. Chicos, ¿cómo les va? Yo ya estoy terminando mi... de pintar los... Sí, yo todavía terminé de pintar mi, mi mapita. Yo ya terminé de pintarlo. Eso, muy bien. Yo también terminé de pintar. Está bien. Uh -huh. Ya está. Uh -huh. Yo tengo un libro del otorongo. A ver, el otorongo. Ah, ya, yo también tengo ese libro. Qué bonito. Tengo toda la colección. Ah, tú tienes toda la colección. Yo solo tengo el de la parte de los otorongos. Qué bonito. Yo tengo, yo, yo tengo toda la colección. Tengo solo tres de este y los otros son de otra colección. Yo también, bueno, yo tengo, tengo varios, algo. Yo este tengo varios de estos. Tengo varios libros de animales, pero este que tengo igual son el cocodrilo y creo que era la foca. Y los y que se parecen a este y el otro, y los otros libros son un poquito Delgaditos son de, de varios animales: el león, lobo, tigre, molina, ¿Sí? eh, otro cocodrilo que tengo: cebra, eh, elefante, delfín. Ah, Yo también tengo, tenía un libro sí, pero es de especial es uno de masopiales, es un libro que lo conseguí en. Una feria, eh, es, son de marsupiales. Eh, es una revista. ¿Es una revista? Eh, ¿De cuál es el nombre? ¿Tienes el nombre por si acaso? El nombre, de, bueno, sé que dice Enciclopedia de Animales, lo tengo ahí en mi librero. Y es una revista de National Geographic. Ah, qué sí, chévere. Tú sabías que tenemos marsupiales en el Perú también, ¿no? Pero son muy diferentes al canguro. El canguro mm, vi sí. sí, por ejemplo, el canguro es el mazufiano más, más conocido, aparte del koala y el womba. Y, y, de... y también el acabé Yo, también El también <risa> Animal del Perú. ¡Ay, qué bonito! Eh, también el, no, el es como el canguro, pero más pequeñito. Exacto, ajá. Pero acá en Perú también tenemos marsupiales que son como un ratón. Así como has visto un ratón. Sí, por ejemplo, ¿No? yo he visto, sí. yo sé que existe un rat... una, un, o sea, algo llamado rata canguro que es chiquitito. Pero es un marsupial, es chiquitito, más chiquito que el. Mucho más chiquito, sí, chiquitito, pero es como, como un guro que salta. Uh -huh. También sé que. A ver, tenía. Ah, en, ese, en ese libro también hay datos de animales que están en la lista, en la lista roja. También hay. Uh -huh. eh, eh, y también hay, más que todo en, en ese libro, marsupiales. Wow, qué interesante! A mí me gustan mucho los marsupiales, son mi tema favorito. Mm, no, bonito. yo no me decido, yo no me decido. <risa> Pero eso, hay, hay una cosa así, en claro, que me gustan los animales, eso sí es. Ah, qué bonito. Muy bien. Ah, mira, Beatriz tiene sus muñequitos. ¿Has visto a Ángela? Uh -huh. Tiene sus mamíferos. ¿Ese ¿Es su un... Yo también <risa> tengo, yo también tengo, tengo mi instante en mi cuarto. En mi sí, yo, yo tengo mis juguetes de animales que, eh, que son la, de la colección del, del libro que tengo. Me gustan los animales y los dinosaurios, que también tengo una colección de libros de dinosaurios y con sus juguetes. Con sus juguetes. Uy. Ok. Uy, no, chicos, hay unos chicos que mano y dinosaurios. también. Uh -huh. hay chicos que han levantado ¿Sí? la mano y también tienen sus preguntas o quieren hacer... Lilia, ¿Lilia tiene segunda pregunta? Sofía, Sofía está ahí. Yo, ¿Sofía? Sofía, acá está el libro de los animales del Perú y está el otorongo o también el loro, tapir, uh -huh. a la vicuña cóndor, pingüino de un humboldt, y perezosos, y el gallito de las rocas, que es el que más me gusta. mmm ¡Qué bonito! El gallito de las rocas. A mí me gusta más el guacamayo, el, guac, el, el guacamayo arawana. Gomero, rojas también alzó las manos. Amiguito, amiguita, amiguita, ¿cómo se llama tu libro? ¿Sí? ¿Gomero? Eh, yo le iba a decir que tengo dos gatos. ¡Ay, ya, gracias! Ah, dos gatos? Y es la colección de. Y, es de, de... ¡Y también uh -huh. tengo un libro que tiene. ¿Es una colección, no? Que tengo sí, sí, gatos y que... Y cuando yo sea grande, quiero ser como mi papá Veterinaria Porque mi es veterinario Y él estudia en la Universidad Mayor de San Marcos oh qué chévere! Oh. Mira, mira, ¡Mira, qué veterinaria También, como mi papá me también, libro Yo también tengo un libro De, de, de, de los animales marinos Yo tengo un libro De gatos que me prendí Todas las partes de la cabeza de gatos, bien, no del gato Pero no del cráneo yo también no tengo un libro de dinosaurios animales y ah, también no. animales marinos, glucosa, fastoia, hipotalas, conducto nasal, boca y lengua. Gracias, ser biólogos veterinarios, no, qué bonito. Sí, felicitaciones, chicos. Tienen que estudiar quieren ser biólogos veterinarios o cualquier otra profesión, estudien bastante. Van a ver que lo van a lograr. Y chicos, bueno, ya tenemos todas las actividades completadas y les quiero agradecer mucho por su, por su presencia, ¿no?, en esta, en esta pequeña charla de, de, del taller del jaguar. Gracias también a Educación Ambiental por organizar estas mini charlas, ¿no?, para compartir este, todo lo, lo, que, lo que podamos conocer de los mamíferos, porque, como dice Ángela, yo formo parte del Departamento de mastozoología y ahí tenemos bastantes mamíferos. En esta ocasión hemos tratado de los del jaguar. Quizás en otra ocasión, como le dije a Ángela, podemos hablar de los marsupiales, que es un tema que a mí me gusta mucho. Es mi tema favorito. ¡Qué bonito gatito! Sí, perfecto. Gracias, Eli, por enseñarnos el día de hoy, por dirigir el taller. Y, chicos, vamos a darle un gran, gran aplauso a nuestra profesora, nuestra tallerista del día de hoy, Elizabeth. ¡Bravo! Gracias. Un aplauso gracias. también para ustedes. Gracias. Sí, aplausos también para ustedes, Muchas chicos. trabajo. Vamos ahora a tomarnos una foto. Activen sus cámaras, vamos a tomarnos una foto para el registro del taller. Bien. Eh, te conmigo, Justo ya se viene. El, el trabajo que más les ha gustado, ahí enseñen. Así que trabajo más les ha gustado. Me gusta de las huellitas. Voy a poner un fondo. Muy bien. Ahora vamos a tomar foto. Uh -huh. Sigan sonriendo, chicos. Sigan sonriendo. Estoy tomando varias fotos. Muy bien, chicos. Una, dos, tres. Otra vez. Ya, la cuenta de tres, ya, para que todos muestren sus trabajos. Una, dos y tres. Muy bien, chicos. Vamos a publicar las fotos allí en, el, en la página del museo. Así que cualquier cosa nos estamos viendo. Gracias por conectarse y nos vemos en el siguiente taller. Un abrazo. Chao. Gracias. Chao. Chao. chao. chao. chao. chao. Que se cuiden, nos amamos mucho Chau. Sabemos que ahí le venía a casa así, pero siempre... ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao! Que lo paso bonito, ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao! Thank <laughs> you.